Hola a todos and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. Before starting, I would like to show you this amazing view. Do you see? As you see, this is the city of Lima. In a more exact location, the district of Miraflores. This is one of the most touristic places here in Lima if you once want to visit here. Now, let's get started with our topic. Today, we will start the videos about language expressions. In these videos, we won't study grammar or conjugations. We will start studying Spanish in the spoken way. I will be doing many videos like this. If you want a particular topic, you can ask it in the comments below and I will take it in consideration. Now, let's learn the most common ways to introduce yourself in Spanish. Empecemos. The most common way to say hello in Spanish is by saying, hola, hola. If you want to say hello in a most formal way, you could say, buenos días, buenas tardes, Buenas noches. If you want to ask how are you, there are many ways to say it. I will try to list the most common of them. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? If you want to answer these questions, the most common ways are Todo bien. Gracias. Muy bien. Más o menos. No muy bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido? Now, let's suppose that you are first meeting a person. If you want to ask his name, you can say, ¿Cuál es tu nombre? o ¿Cómo te llamas? Then, the other person can answer, Me llamo Sebastián. Soy Sebastián. Mi nombre es Sebastián. If you want to ask somebody's age, you could ask, ¿Cuántos años tienes? or in a more formal way, ¿Qué edad tiene usted? And then he could answer, Tengo 27 años. If somebody wants to ask your origin, he could ask, ¿De dónde eres? o ¿Dónde vives? And then you could answer, soy de Perú, vivo en Lima. Another possible question is, ¿A qué te dedicas? o ¿Qué haces por la vida? Then you could answer, soy ingeniero, trabajo en una empresa. O soy estudiante, estudio en la universidad. Questions about hobbies, ¿Cuál es tu pasatiempo? o ¿Qué te gusta hacer? Then you could answer. Me gusta hacer deporte. Me encanta hacer videos. Amo viajar. Ahora, summarize todo lo que hemos aprendido hoy. El guy de cámara me va a ayudar, así que creo que es la primera vez que hear su voz. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Sebastián. ¿Cómo te va? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Y de dónde eres? Soy de Lima, Perú. Vivo en el distrito de Surco, en Lima. ¿Y a qué te dedicas? Soy ingeniero y trabajo en una empresa de petroquímicos. ¿Qué te, lo que te gusta hacer? Eh, bueno, en mis tiempos libres me gusta eh, salir a montar bicicleta y amo viajar, es lo que más me gusta. Y bueno, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion or recommendation, just leave a comment below and if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.